Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de mi segundo gamo 5 estrellas cazado en la Reserva Transilvania. A Este animal, lo he visto crecer desde que era un jovencito con 3 estrellas, pasó luego a un adulto tres estrellas y finalmente se convirtió en un maduro 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Acabo de ver un gamo 5 estrellas que ha bajado de, de aquí de la colina que tenemos aquí a la derecha. Es un animal que he estado persiguiendo durante una semana. La verdad que era cuando lo vi por primera vez, era un joven 2 estrellas. A los dos o tres días se convirtió en un adulto tres estrellas. Y ahora he visto que era un, un animal 5 estrellas. Así que vamos a intentar su lance. No lo vemos desde arriba. Nos estamos escuchando ahí. ...están detrás de esos arbustos que, que... vemos ahí... ...a ver si lo podemos localizar... ...nos acercamos despacito... ...vamos a ver... ...estamos también en disco con... ...con varios compañeros... ...con car con Thunderfreet... ...y vamos a ver qué tal se nota este lance... ...no lo localizamos... ...mira ahí tenemos... ...lo localizamos a un jovencito de una estrella... ...no lo vemos están ocultos ahí en, en los arbustos esos así que voy a intentar llamarlo con el con el reclamo hacemos la, la llamada del reclamo para buen estado cogemos nuestro 3006 a ver si lo vemos venir por aquí no vemos el movimiento pero bueno hay que tener paciencia vamos a mirar poco a poco por pues si apareciera por ahí no lo vemos acercarse si vemos que no nos contesta haremos otro otra llamada vamos a seguir utilizando la cámara a ver si lo podemos ver nos acercamos más no, ahí vemos un, un jovencito de una estrella es un macho ahí vemos que viene ahí vemos que viene por la por la derecha abajo así que lo vamos a estar esperando hemos visto que se acercaba ya por la esquina derecha de abajo más o menos por esta zona estará... Mira, ahí lo vemos, vemos ya la cabeza. Vemos su cabeza. Así que nos vamos a poner de pie a ver si tenemos tiro. Y disparamos. Le hemos impactado al animal. Le hemos impactado, sale todo el rebaño huyendo. Pues nada, ahora vamos a, a buscar a nuestro gamo cinco estrellas. Que va a ser el, el segundo que cazo. Tenía anteriormente uno y este va a ser el segundo luego los pondré juntos que va a quedar va a quedar muy bien no nos importará correr hacer ruido sabemos que han ido los animales vamos a ver el impacto si sí, vemos un sangrado rosa sabemos que el animal está muerto no hemos fallado el, el disparo ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar la, la huella de sangre y, y recogerlo recargamos nuestro rifle Vamos a ver si vemos sus huellas. Si sí, mira, viene por aquí el animal. Ah, un, sangrado, un sangrado grande y rápido, o sea que va a ser fácil de seguir. No como otras veces que tiene un sangrado muy muy poquito, aunque sea rosa, y nos cuesta encontrarlo. Seguimos subiendo aquí la, la colina esta y no, no andará muy, muy lejos. Vamos a ver, ahí tenemos unos arbustos. Sigue, sigue más para adelante, sigue más para adelante, vamos a ver si vemos ya nuestro animal abatido. No, pues sí que ha corrido el animal, o sea, no, le hemos dado en el pulmón, pero no no ha penetrado mucho, o sea, ha muerto desangrado. Bueno, sigue subiendo la, la colina, vamos a ver dónde está la siguiente huella... Así ah, sí, sigue por aquí. aquí. Hay veces que que no, no, no lo podemos localizar bien. Yo no sé si por el color, la luminosidad que tiene el terreno. Pero, en fin, seguimos subiendo. Ya no, ya no andará muy, muy lejos el animal. Si sí, ya lo vemos aquí. Ya lo vemos aquí abatido, pero, madre mía, no sé si vamos a poder hacer una foto. Ya lo veremos, a ver ahora si podemos hacer una foto hay mucha maleza vamos a intentarlo a ver si sí, desde luego si sí. no, no es mala foto no es de las mejores pero bueno vamos a hacer una captura ya tenemos la captura y vamos a ver a nuestro animal cinco estrellas qué puntuación nos ha arrojado efectivamente le hemos dado en el pulmón le ha entrado un poquito por debajo del cuello hubiéramos disparado un poquito más alto, hubiéramos dado en el cuello, muerte rápida tiene una genética de 97.03, una genética muy aceptable pero también significa que iba bajando, madre mía qué cornamenta tiene desde luego esta nueva función es maravillosa vamos a hacer otra captura de este animal otra fotografía para guardarnos la recuerdo a la colección y luego vamos a ver la puntuación que, que nos arroja, ya hemos hecho la, la foto y vamos a ver ahora la puntuación, vamos a trofeo, tiene un trofeo de 464, un trofeo medio, pues nada, ahora os voy a poner el mapa y luego iré a, a montar el vídeo, veis donde ha sido abatido y nos vamos para colocar el animal en su, en su piano esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal.